tal ta khar la ya o Yo me llamo Gabriela del Carmen Paterito Caac. Fue a buscar conquillo y ahora lo estoy tejiendo, lo estoy haciendo, pero me falta mucho para pa quedar bien porque es muy verde. Verde no, no me sirve de nada porque se empieza a partir, queda feo y la gente no lo compra. Entonces lo voy a dejar más días, más tiempo para que se seque se bien entonces ya ahí se quiere trabajar con hay todo los hayos todos los hayos no pierde nunca Lo único tiene que buscar los más bonitos más larga y más gruesa como que se ve este este ese es verdadero pa', mejor para trabajarlo pero más el ya no, no sirve Quillo, este canasto es para guardar todos los materiales que uno de devalore. Entonces mi mamá hacía este, Mi mamá decía, aprende a hacer cosas. Cuando yo me... se me pierde, ¿y después cómo vas a aprender? Y dice, tengo que aprender todas las cosas que estoy haciendo, tengo que saberlo, a remar, a buscar leyes, a sacar conquillos, todo eso a mariscar, todo eso me lo enseñan los mayores. Y después salí a recolectar este eh, conquillo este. entro adentro bolsa, y así al, va a tener como un mes. Y así para que no ande cuánto cada rato. Es muy, muy difícil esto, porque se cansa mucho el hermano. Así que difícil que termine hoy. Está quedando muy lindo. Si queréis, te siento, por si caso, alguno puede ser que me venga a comprar. Muy importante porque con ese puede mantener uno, comprar cualquier cosa, hagamos plata, lo hicimos, pues a uno puede vivir más tranquila, feliz.